Capitán Ernesto Esguerra lo recibió por un eh, pionero de la aviación colombiana que era el Capitán Ernesto Esguerra efectivamente y en un accidente desapareció y no fue encontrado entonces como es eh, una persona muy importante que su familia vivía acá en Funza entonces nuestro parque recibió el nombre de Capitán Ernesto Esguerra en el año de 18, mil, 1948 a 1950 antes era una plaza que era utilizada para que los sábados y domingos la gente viniera a la feria era la comercialización de semovientes y de productos comestibles por ejemplo venta y compra de, de ganado bovino de ganado porcino en fin y, en comestibles, pues se vendían colaciones, se vendía masato en algunas partes y obviamente, pues eh, cerveza que no, que no faltaba. El patrimonio arquitectónico que tiene el marco del parque, pues está en un 30% de, de originalidad para mí, ¿no? El parque de Funza está adornado con unos monumentos muy antiguos de gran relevancia histórica y han sido preservados durante mucho tiempo. La parroquia de Santiago Apóstol que data de 1885 y que fue terminada en 1889 eh, cuyo eh, estilo es neocolonial y republicano hacia finales, hacia finales del siglo XIX en Colombia se desató una epidemia donde murió mucha gente y se creía que donde había existido esta epidemia esos focos de infección se eliminaban utilizando cal. Por eso se pintaba la mayor parte de construcciones de esa época de blanco. Hay construcciones muy antiguas como la alcaldía de Funza también, que es de principios del siglo XX. Eh, eh, algunas casas que, que mantienen sus fachadas en, en el estilo colonial y republicano son construcciones que más o menos están de finales del siglo XIX y que representan la historia de nuestro municipio como un legado, te puedo decir que entre español y colombiano. Estamos al frente del obelisco que se hizo en honor a las visitas que hizo el libertador Simón Bolívar al municipio de Funza y que inicialmente estaba entre Funza y Mosquera, pero fue trasladado en el año de 1930-1940 al Parque Principal, eh, por orden del Consejo Municipal de Funza. Estamos al frente de esta efigie, que popularmente se conoce como Bachué, pero no es Bachué. Es eh, la esposa del cacique Guatavita, eh, huyendo con su hijo a la llegada de los españoles a Sesquilé. Este jaguar eh, fue más o menos realizado hacia 1940, 1930 y de pronto un poquito antes, pero él estaba en el acueducto de Funza que quedaba en el barrio La Aurora, hacia el norte del municipio. Las costumbres de nuestro municipio se han ido eh, perdiendo. Gente viene de las veredas con comportamientos, con, con costumbres diferentes, con comidas diferentes. Desde la parte gastronómica hasta el mismo comportamiento en la ciudad. Eso influye bastante porque pues, nuestra ciudad no se ha podido organizar, pero tampoco se ha podido, ha podido prevalecer los, eh, los, eh, las costumbres que tenía el municipio, es decir, las costumbres que tenía nuestra gente, nuestras, las personas raizales. el objetivo que es así, para que siempre se está, se está cumpliendo es eh, mostrar eh, las, eh, los avances culturales en todas las actividades todas las actividades lúdicas que tiene la cultura como ese eh, danzas eh, eh, música artes plásticas eh, en fin eh, esa es la, la eh, es decir Aquí lo que se trata es de en las actividades a las cuales se, se dedican las escuelas de formación, las escuelas de formación artística que son tan importantes y que son muy disientes, una tarea que lleva a cabo el Centro Cultural Bacatá eh, y que se realiza desde, desde 1989-90, que se viene realizando, entonces tenemos que, es una actividad muy importante para el municipio y para las personas precisamente que llegan acá, para que conozcan, para que se documenten eh, las actividades y la parte cultural de nuestro municipio.